Día Mundial de Enfermedades Raras, encuentro de facultativos y pacientes con HHT en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, Salón de Actos del Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, martes 28 de febrero de 2023, de tres y media a 6 horas de la tarde. Programa del Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Hospital Universitario Cruces. Tres y media, presentación y bienvenida. Doctora Nuria López Osle, médica adjunta del Servicio de Medicina Interna. Consulta de enfermedades minoritarias. Y doctora Irene Álvarez García, Otorrino, adjunta del Servicio de Otorrinolaringología, Laringología, consulta de escleroterapia en, HH, en HHT, Hospital Universitario Cruces. 15:45 horas, sesión de cardiología. Utilidad de la ecocardiografía con contraste en HHT. Doctor David Rodrigo Carbonero, médico adjunto del Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Cruces. 16 y 5 horas, sesión de otorrinolaringología. Conclusiones terapéuticas en el uso del propanolol tópico tras escleroterapia nasal con etosisclerol en HHT. Doctora Irene Álvarez García. Otorrina adjunta del servicio de otorrinolaringología, consulta de escleroterapia en HHT del Hospital Universitario Cruces. 16 y 25 horas, sesión de medicina interna, uso del bevacizumab en pacientes con HHT. Doctora Nuria López Osle, médica adjunta del servicio de medicina interna, consulta de enfermedades minoritarias del Hospital Universitario Cruces. 16 y 45 horas, Coloquio de pacientes HHT. Experiencias personales y conclusiones tras las terapias recibidas con bebacizumab, etosisclerol y propanolol. Valoración del seguimiento integral que reciben en su enfermedad. Dudas y preguntas. Intervención presencial y online. 17.30 horas. La Asociación HHT España. Líneas estratégicas y proyectos para el año 2023. La importancia del asociacionismo. Martín Jiménez Fernández, presidente de la Asociación HHT España. Nuria Cuadra Escolar, vicepresidenta de la Asociación HHT España. 16 horas, despedida. Día Mundial de Enfermedades Raras. Invitación presencial a todos los socios y socias de la Asociación HHT de Euskadi, Cantabria, Navarra y La Rioja mediante envío de email y WhatsApp personalizado. Invitación en streaming y por Meet. Mediante email a todos los socios de la Asociación y médicos e investigadores relacionados con la HHT. Animamos a vuestra participación. Desde el Hospital de Cruces, gracias por vuestra participación en este Día Mundial de las Enfermedades Raras sin Diagnóstico. Asociación HHT España